módulo académico de aprendizaje hoja de cálculo unidad didáctica 1 gestión y cálculos de la información la herramienta microsoft excel a través de sus funciones y fórmulas permite a las personas desarrollar y aplicar modelos prácticos que ayudan al procesamiento y análisis de la información ante lo cual el estudiante adquiere las competencias que le permitirán aplicar sus conocimientos al contexto empresarial con diversos modelos, estructuras y plantillas. El estudiante aprenderá a aplicar fórmulas para cálculos simples y complejos en hojas de Excel, construirá funciones de cálculo de carácter aritmético, lógico y de fecha con estructuras anidadas. Los conocimientos adquiridos le Servirán al estudiante en el desarrollo de estructuras para hojas de cálculo que le permitirán gestionar de forma práctica y eficiente la información con un margen mínimo de error, para luego ser analizadas y proceder a la toma de decisiones de forma objetiva. Los conocimientos aplicados de esta unidad representan una gran herramienta de aplicación en el entorno logístico, empresarial y personal. Bienvenidos. Tradición, transformación.